El tiburón martillo gigante, Spirma mocarran*, es una especie de elasmobranquio carcavi, uniforme de la familia Spirnidae. La característica más llamativa de todas las especies de tiburones martillo es la particular forma de la cabeza en forma de T con los ojos y los orificios nasales situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el movimiento de cabeza de lado a lado al nadar recorre con la vista todo su alrededor e incluso lo que queda a sus espaldas. Las aletas pectorales se localizan detrás de las branquias y la aleta caudal tiene la punta negra. Casi toda la parte dorsal es gris o café, pero se vuelve blanca cerca de la parte ventral, al igual que la mayoría de los tiburones. El tiburón martillo presenta contracoloración, es decir, un color oscuro en el lomo y uno claro en el vientre. Visto desde Abajo, el tiburón martillo se confunde con el brillo de las aguas de la superficie. Visto desde arriba, se confunde con el fondo marino oscuro. La contracoloración es un tipo de mimetismo que permite al tiburón sorprender a sus presas. El tamaño medio de un adulto es de entre 3.7 metros y 4 metros. Aunque el tamaño máximo registrado es de 6.1 de longitud y casi media tonelada de peso. Los machos al alcanzar la madurez miden entre 2.3 y 2.7 metros y alcanzan al menos los 3.4 metros. Las hembras al alcanzar la madurez miden entre 2.5 y 3 metros y llegan a alcanzar entre 4.8 y 5.5 metros. Nadie sabe con exactitud actitud por qué estos tiburones han evolucionado con esa curiosa forma de cabeza. Algunos biólogos creen que les proporciona una ventaja sensorial para encontrar a sus presas, mientras otros creen que les ayuda en la flotabilidad. Su olfato es capaz mediante lóbulos olfativos telesenfálicos incrementados de detectar una gota de sangre a una distancia de un kilómetro y medio. Las aletas de tiburón martillo son particularmente apreciadas como alimento en el este de Asia, a pesar de que la caza de aletas de estos y otros tiburones está ahora prohibida en varios países. Hábitat y distribución. Es un tiburón tropical semioceánico que habita a lo largo de la costa, en las plataformas continentales, terrazas insulares y pasos y lagunas de hotelones de coral, así como en aguas más profundas cerca de tierra, tanto cerca de la superficie como a profundidades de hasta más de 80 metros. Habita entre las latitudes 40 grados norte y 35 grados sur. Es una especie migratoria. Durante el verano se marcha de Florida y del mar de China Austral hacia latitudes mayores. Su presencia es generalizada en el sudeste del Océano Índico, pero en Sudáfrica se limita a la costa de Kwazulu natal, donde coexiste con Espirna de Bini y Espirna Sigaena. Hay una zona de cría en los manglares costeros del sur de Bélice. Alimentación. Se alimenta fundamentalmente de peces, principalmente de mersales, otros elasmobranquios, crustáceos y cefalópodos. En 1990 se observó a un tiburón martillo gigante de cerca de 4 metros devorando a una raya látigo americana de 1.5 metros de diámetro. reproducción. Los tiburones martillos son víparos, es decir, animales que dan a luz crías vivas. Los tiburones no tienen placenta como los mamíferos, pero tienen útero dentro del cual se desarrollan los embriones en una membrana individual. Los embriones se sujetan a la yema y les extraen los nutrientes hasta que nacen. Las crías nacen cuando alcanzan la edad o el tamaño suficiente para sobrevivir por su cuenta. El periodo de gestación dura por lo menos 8 meses, pero puede prolongarse hasta 16 meses. Tienen entre 15 y 31 crías por camada. tamaño van a ser de entre 50 y 70 centímetros. Las hembras se reproducen una vez cada dos años y las crías nacen entre finales de la primavera y comienzos del verano. <música> Estado de conservación según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro de extinción. Esto se debe a que es muy apreciado por sus aletas, sufre de alta mortalidad debido a la captura incidental y solo se reproduce una vez cada dos años, por lo que es vulnerable a la sobreexplotación y al agotamiento de la población. Es un animal solitario, por lo que la reproducción es poco frecuente debido a que las capturas incidentales de todos los ejemplares del género Spirna se catalogan como tiburón martillo. Existen muy pocos datos específicos, pero el reporte de dichas capturas casi han desaparecido, por lo que se estima que hubo una disminución en la población de al menos el 80% desde 1980. Sobre la base de los pocos registros disponibles, se puede estimar una reducción de la población del 79% en el Océano Índico de 1978 a 2003 y un 90% en el Atlántico Noreste y el Golfo de México de 1986.